Hoy nos acompaña Fabián Parra. Fabián Parra es diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007 y especialista en fotografía egresado de esta misma universidad en el año 2009. Cuenta con una amplia experiencia especialmente en el campo de la fotografía, diseño de marcas, diseño editorial y patrones gráficos aplicados a producto y a exhibición. Actualmente hace parte del equipo de diseño de artesanías de Colombia. Fabián, muy buenos días. Gracias por estar hoy acompañándonos en esta séptima de versión esta de charlas. charlas. Adelante. Adelante. Escuchamos. Eh, bueno, buenos días para todos. Eh, bueno, como comentaba hoy, entonces, eh, vamos a hablar sobre fotografía, pues para eh, impactar más a los clientes, darles a conocer su producto. Ciertas cosas que es importante que tengan en cuenta. Lo primero es que no se requieren grandes equipos, grandes inversiones de dinero para lograr eh, fotografías que impacten. Y lo segundo que les quiero, digamos, eh, compartir en esta charla es eh, que ustedes ya tienen lo primordial, que es el producto. El producto realmente es el que habla por sí mismo. Tienen productos de muy buena calidad y lo que vamos a pretender es que eh, nuestros clientes que estén al otro lado del mundo o al otro lado de la ciudad o en un lugar muy, muy alejado de nuestro producto, puedan conocer las cualidades del producto a través de la fotografía. Eh, la fotografía, pues, eh, como, como su nombre lo indica, nace, eh, digamos, el, el origen epistemológico de la palabra, es, eh, es grafismo con luz, o dibujo con luz, y eso precisamente es lo que uno logra cuando, cuando va a tomar una fotografía. Es, eh, hay un obturador o hay una entrada de luz por la cual pues la luz entra y nos da la información. Dependiendo la cantidad de luz, ya sea natural o sea artificial, pues vamos a obtener diferentes eh, resultados. Entonces, pues para esto eh, les hemos compartido dos presentaciones muy, muy básicas, pero realmente pues que eh, pretenden que entiendan un poco, digamos, como las eh, funciones básicas de la fotografía y que eh, puedan asimismo... Eh, pues asimilarlas y a practicarlas en, en su día a día. Entonces, eh, es importante que tengamos ciertos elementos a la mano. Entonces, aquí, como pueden ver en la, en la presentación, hay eh, diferentes elementos, como lo son la cámara. Yo también eh, traje, digamos que traje, traté de, tra de, tra de, de, de conseguir la cámara. Más eh, fácil, asequible, fácil de, de cargar posible para mostrarles, digamos, como algunos ejemplos de encuadre. Esto es muy importante a la hora de tomar eh, fotografías. Todos los tenemos o también tenemos un celular. Con ambas cosas se pueden conseguir eh, fotografías de calidad. Lo importante es que sepamos cómo aprovechar la luz. Digamos que la luz es nuestro elemento primordial y a partir de eso podemos generar eh, imágenes más detalladas eh, donde mostremos la cualidad de nuestros productos, también traje con, eh, conmigo algunos productos eh, que usualmente tomamos eh, aquí fotografías en artesanías de Colombia y nos gustaría pues hacer como algunos ejemplos para que eh, vean cómo, cómo funciona ya cada caso particular, otro elemento que es muy importante es esto que tienen, tengo acá, aquí en la presentación también eh, lo, lo pueden ver eh, esto es un trípode este trípode que yo tengo acá, eh, más o menos ustedes lo pueden conseguir en un foto Japón a un precio de mil o mil pesos, les va a ayudar mucho a tomar las fotografías. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la, la, la cámara en mi mano y voy a tomar la fotografía, cualquier movimiento que yo haga va a afectar la imagen, entonces es cuando nosotros vemos... Eh, imágenes eh, borrosas que no hay un encuadre eh, que está digamos, como adecuado, que hay un desenfoque no se alcanza a ver muy bien la calidad del producto, eso es porque nosotros siempre vamos a tener la tendencia a, a mover los, eh, los, los, las manos cuando tomamos fotografía entonces un elemento como este en la, en la parte de abajo ustedes ven que casi todas las cámaras compactas tienen una pequeña ranura con una entrada y lo que vamos a hacer es simplemente enroscar nuestro trípode el trípode queda enroscado queda asegurado a la cámara ya con estas paticas nosotros podemos ponerlo donde queramos entonces esto permite que a un bajo costo esto es digamos un, un, un elemento que es muy económico de conseguir pero permite maniobrabilidad entonces miren cómo yo puedo mover la cámara cambiar bien encuadre quiero hacer un encuadre diferente y la aseguro donde yo quiera. Entonces, logro los diferentes encuadres. Aquí voy a hacer un encuadre frontal. Aseguro mi cámara. Y logro con ello tener, digamos, una disposición mucho mejor de mi producto versus mi cámara. Yo Hagamos de cuenta que eh, la cámara de, por la cual me están viendo... Es el producto, aquí lo tengo frontal para captar la mejor imagen, ¿cierto? Entonces, es muy importante otro elemento para que ustedes tengan en cuenta. Cuando yo voy a tomar la fotografía y me, y me poso sobre la cámara, y me poso sobre el obturador, sobre este botón para, para obturar, yo ya le estoy haciendo un movimiento a la cámara. Esto lo que va a hacer es que también tenga un desenfoque de movimiento. Entonces, para esto... Lo que yo les sugiero, yo no sé si cuando han ido de paseo en sus cámaras, eh, la cámara que tienen de, de, de sus fotos personales o, la, o en el mismo celular, hay opciones para obturar durante, eh, eh, durante un tiempo. Entonces, eh, digamos, ustedes le dan una opción que dice, eh, espéreme 10 segundos mientras que me ubico y ahí sí toma la foto. Entonces, aplican esa opción y le dan el, el clic y así, Ustedes dejan la cámara quieta y la cámara va a ser un mucho mejor registro de su imagen. Eso es muy importante. Otro elemento que es muy importante para que ustedes tengan en cuenta es que la mayoría de las cámaras vienen eh, con eh, una, una sensibilidad a la luz que es en, digamos automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy afuera en una, en una condición de, de luz día perfecta, yo voy a tomar una fotografía y la, y, la, y la cámara se adapta a esas condiciones de luz. Esto, no sé si se han dado cuenta, pero casi siempre cuando uno toma las fotos afuera, en un día soleado, salen nítidas y eh, cuando uno toma esas mismas fotografías en un lugar oscuro, salen como con un grano o borrosas. No sé si les ha pasado. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que la cámara tiene un ajuste a la luz y lo que hace la cámara es eh, retomar más información de luz, pero esto genera lo que llamamos en fotografía ruido, el ruido de la imagen hace que en nuestro caso una fotografía de un producto que se tiene que ver muy nítida se vaya a ver borrosa, se vaya a ver con poca calidad, que no la podamos imprimir, entonces es importante que en los ajustes de luz de su cámara los dejen manuales y eh, ustedes van a ver una palabra que se llama ISO. ISO o ASA en sus cámaras y eso debe siempre estar en 100, no se debe subir más de 100 máximo si lo quieren hacer hasta 400 pero de ahí ya no se puede subir más porque va a generar ese ruido, esto estamos hablando de fotografía eh, específicamente de producto, les voy a dar algunos ejemplos de fotografía de, de, digamos de los diferentes escenarios de fotografía que nosotros tenemos y algunos ejemplos del de, eh, manejo de la luz en, en cuanto a esos escenarios. Entonces, el primero que, que tenemos es artesanos y comunidad. Es muy importante entender que nosotros eh, así vendemos producto, pero nosotros también vendemos una historia detrás. Y nuestros compradores deben estar siempre muy animados a conocer la historia detrás del producto. Eh, nosotros de, de, de esta manera nos convertimos también en sujetos de fotografía. Nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro taller, nuestras herramientas, todos esos elementos son objeto de fotografía. Para esto es muy importante que documentemos la información tal cual nosotros la recibimos, eh, con, con toda la riqueza que tiene nuestra, nuestro clima, eh, nuestro entorno, el lugar donde trabajamos, la materia prima con la que trabajamos, las manos del artesano que son muy, muy eficientes eh, en, cada, en cada oficio no es lo mismo las manos de un carpintero, las manos, de, manos de, de una persona que trabaja cestería, todo eso habla y todo eso realmente es lo que eh, nosotros vendemos y a la hora de, de tomar fotografías es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para esto eh, he traído algunas fotografías de entorno, eh, tres fotos eh, verticales como pueden ver y tres fotos horizontales. Si vemos la primera foto a mano izquierda de, la, de las fotos verticales, podremos ver eh, una composición, digamos, muy muy buena. ¿Por qué? Porque estamos mostrando al artesano, estamos mostrando el contexto de su producto, cómo está siendo utilizado el producto y estamos mostrando al fondo una eh, información sobre el entorno de ese producto. Es muy importante que, que ustedes puedan eh, definir cuáles son esos elementos que queremos mostrar. Eh, una recomendación es que, mostremos máximo tres cosas en una fotografía. Entonces, en este caso, vemos artesano, producto y entorno. Pero el artesano y el entorno se han traído hacia adelante. Como pueden ver, están mucho más cerca a la cámara y se puede entender de qué se está hablando. No es lo mismo si yo tengo a esta señora parada allá donde está la vegetación, así la traigo hacia acá. Entonces, lo que estoy haciendo es rescatando... La, a la artesana rescatando el producto y generando un contexto adicional es muy importante que eh, eso vamos a hablar ahor, ahorita pero este este plano digamos eh, puede ser como eh, un plano medio o plano americano en digamos en, en términos un poco más eh, específicos de fotografía en el segundo caso que tenemos tenemos una fotografía que es eh, de un recorrido de un trayecto es importante que ustedes aprendan a documentar todo acerca de su producto Tan importante es la recolección de la materia prima, tan importante es eh, el hacer el producto como el transporte del producto, por dónde tienen que pasar. Esas historias que cuando uno va a la feria le cuentan los artesanos y le dicen no, es que me tuve que mover en una chalupa durante dos o tres horas para poder sacar mi producto. Todo eso a nosotros nos interesa, a sus clientes potenciales les interesa. Piensen en un, en un cliente potencial en Bogotá, en Medellín, en Cali en Estados Unidos, en Europa, que están un poco ajenos a esas realidades, para ellos y para nosotros llega a ser realmente interesante y fantástico conocer esos detalles. En el tercer ejemplo vemos a una artesana con la materia prima. Ella está con, eh, con, el, eh, con la palma de iraca en el momento, digamos, específico de... de digamos, la materia prima está viva, ¿no? No, no, no la ha sacado, no está, digamos, en, con ningún proceso, sino ella está precisamente donde, donde es el entorno de su, de su artesanía. Eso es muy importante. La, la tercera, la tercera ejemplo, el, el cuarto ejemplo que les traigo, perdón, es una fotografía de entorno y de, de un grupo étnico. Es importante que nosotros sepamos aprovechar eso, no vamos, digamos, como a... a a vender eso uh, como, algo, como algo que nos caracteriza, como algo que nos hace lo, lo que somos y eso está metido en preso dentro de nuestro producto. El, el quinto ejemplo que he traído es eh, el proceso artesanal dentro de la comunidad. Entonces, como pueden ver ustedes, hay un grupo, hay una comunidad artesanal y la, esta comunidad artesanal tiene un entorno de tanto del lugar donde habitan como del producto. Eso pasa en el, en el ejemplo tanto 5 eh, como 6. Estamos tomando fotografías de un entorno eh, que es nuestra vivienda, donde vivimos, donde trabajamos. La, la sexta fotografía es muy interesante porque, si ustedes se dan cuenta, es una fotografía de interiores. A veces cometemos el error de querer que todo se vea totalmente iluminado. Y en la fotografía lo que lo puede hacer rico, y pueden ver en esta imagen, lo que la hace rica es el, el claro oscuro, el contraste. Es importante que en este tipo de, de, de fotografías pensemos que el contraste es algo muy interesante para nosotros. Porque nos da la, la, la, la idea del entorno mucho mejor. Siguiente. Pues, Entonces, segundo instancia, segundo estado que tenemos, debemos tener en cuenta para tomar nuestras eh, fotografías, entonces es las fotografías de materia prima. Eh, es muy importante enfocar muy bien, que, que haya un, un enfoque claro de lo que estamos mostrando. Ustedes como pueden ver atrás hay una textura, que es un acercamiento de una textura artesanal y digamos que en este caso fue una fotografía hecha con unos lentes especiales y con unas características especiales, pero nosotros también en casa lo podemos hacer. Es muy importante que para este esta foto, tipo de fotografía ya no estemos en interiores. Aquí la sugerencia es que estemos siempre en exteriores. Es muy importante que noten, tomen nota de esto y de una pequeña explicación que les voy a dar acerca de la luz día. La mayoría de personas cree que la luz de mediodía es la mejor para tomar fotografías y esto, digamos, que no es, no es correcto. Nosotros vivimos en el trópico y, digamos, que la luz eh, que nos proyecta el sol es eh, la más directa, digamos, que no está difuminada como hacia los polos, sino está directa, porque estamos en el centro digamos, de la Tierra. Es importante que para esto tengamos en cuenta que las mejores horas para tomar fotografía son el amanecer, desde de seis 6, 6 y media de la mañana cuando hay luz del amanecer hasta las diez y media o máximo 11 de la mañana de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde no es recomendable tomar fotografías de productos porque digo de productos porque eh, como vimos en el ejemplo anterior si sí es, es un buen momento para tomar fotos del entorno entonces, digamos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, si sí pueden tomar fotos del entorno, del taller, de cosas más, eh, digamos, como tradicionales, un poco de fotografía más, eh, que, que habla más de la historia. Pero, ¿qué pasa? Que a partir de, de, la, de, de las 11 y las 2, como el, el sol es tan fuerte, si ponemos un producto en un sinfín eh, blanco, en una cartulina blanca, en un papel. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer nuestro producto y se va a generar una sombra. Esa sombra lo que va a hacer es que le va a dar mucho, lo que generamos en, eh, hablamos en fotografía, de ruido fotográfico o distracciones fotográficas que van a impedir que la materia prima, que el color, que la textura se gane en el show y se va a ganar el show ese, ese parche negro. No sé si ustedes han tomado fotografías que tienen el, el producto muy bonito, el, la hoja blanca y les queda en la parte de abajo, una mancha negra de, de, de sombra, eso lo queremos evitar al 100%. Entonces, esas son las recomendaciones para esto. Utilice, eh, utilizar trípode, los que, lo que les comentaba, cuando uno se imagina trípode, pues claro, uno se imagina un fotográfico profesional que vale mucha plata, que es muy difícil llevar de un lado al otro, pero pueden conseguir esto, miren que este, la mesa le está dando la altura y el trípode está dando la estabilidad. Como ustedes pueden ver, esto está fijo, no se ha movido y vamos a generar unas, una calidad de fotografía muchísimo mejor a la que podemos solamente con la cámara fotográfica. El, el siguiente ejemplo que, que, les, eh, que les traje un poco es el producto en proceso. Esta es una fotografía muy importante para nosotros y realmente es una fotografía donde es lo, lo más importante es la luz. La cámara trabaja de dos formas. Necesita luz y necesita tiempo. ¿Cierto? Son dos variables que tenemos. Entre más luz tengamos, menos tiempo la cámara va a necesitar para captar una buena imagen. ¿Cierto? Entonces, en el caso de foto de, producto, de, foto de proceso, perdón, como estamos trabajando, tenemos, yo soy el artesano y yo estoy trabajando, yo estoy tejiendo, mis manos van a cierta velocidad. Si yo estoy en unas condiciones de luz muy, muy eh, bajas, como adentro de mi casa o adentro del taller, a veces uno cree que una, una buena lámpara de, de, digamos, de, de la casa o un buen un bombillo que ilumina muy bien, ilumina también en fotografía, pero esto no es así. Porque la fotografía requiere otros, eh, digamos, como otras temperaturas de, de, de, de, de luz y también otros voltajes de luz, que realmente la, mejo, la mejor luz, que yo les sigo pues, diciendo, es la, la luz día. Entonces, en este caso, tenemos lo que les decía, tiempo y luz. Entre menos luz, vamos a necesitar más tiempo. Y allí es cuando se generan lo que comúnmente denominamos en fotografía barridos, y es que tengo mi mano, pero yo al hacer el movimiento así, no se ve nítida mi mano, no se ve nítido mi herramienta, mi instrumento, sino se ve una mancha, entonces esta, en esta fotografía de producto de proceso, la recomendación principal es que utilicen siempre la luz del día, si el taller está en interiores, Traten de, de, de sacarlo, sacan una silla, sacan su, su producto. Como ustedes se pueden dar cuenta, el enfoque, el, digamos, el, el enfoque que, el, que el fotógrafo hace en estos ejemplos que yo tra, traigo es muy puntual. Estamos enfocando simplemente 20, 20 por 20, 30 por 20, son muy, es muy poquito el espacio que necesitamos. No necesitamos mostrar todo el taller sino la herramienta y el trabajo de nosotros. Como lo pueden ver en todos los ejemplos, ven el, el trabajo manual, la mano, y la herramienta, el producto. El trabajo manual, la mano y su herramienta, en acción. Entonces, es importante que, que en estas fotografías siempre las hagamos en espacios abiertos. Continuamos con, la otra foto, eh, con la, el otro ejemplo que les traigo. Hay dos ejemplos para fotografía de producto para que, digamos, eh, lo tenga muy claro. Hay una fotografía que es de contexto, es una fotografía que tiene un poco más de historia, es un poco más romántica. En esta, en esta fotografía lo que vamos a, a, a procurar es a, eh, llamar la atención de nuestro, de nuestro comprador, de nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos vamos a basar y aquí es donde realmente podemos empezar a ser eh, creativos. Como pueden ver, digamos, las, las fotografías están tomadas de cierta manera que producen sensaciones a nuestro, a nuestro visitante. Es, eh, es bien interesante el ejemplo 2 y 3 de las fotografías eh, verticales y eh, es para mostrarles que el encuadre, el encuadre es, digamos, lo que yo como fotógrafo deseo captar, el encuadre es muy importante, el encuadre es muy import importante en una fotografía. No es lo mismo la fotografía de la izquierda, que la fotografía de la derecha, por el encuadre que nosotros estamos tomando ahí en, en esos dos ejemplos. Entonces, si nuestro producto tiene una gran connotación cultural, tiene un patronaje que para nosotros representa mucho, digamos, la, la textura, el, el, el contorno y la textura son muy importantes y dicen mucho sobre nuestro producto, debemos des destacarlo, como pueden ver en el, ejemplo 3, en el ejemplo 2 de las fotografías verticales. Si, si nuestro producto aparece y es la materia prima, sale de un entorno natural, es importante que también tengamos en cuenta que se puede aparecer el producto y pueda aparecer nuestro entorno natural como la fotografía 3. En las fotografías que tengo en la parte de abajo, en las horizontales, también eh, la intención de estos ejemplos es des destacar espacios, destacar... Eh, valores, colores, texturas, materias primas, que a simple vista no se pueden ver. Entonces, es muy importante que esta, esta va a ser como la fotografía de la portada de nuestro catálogo. Tengamos en cuenta que la fotografía de, nuestro, de nuestra portada de nuestro catálogo va a ser una fotografía que enamora. Pero esa fotografía, pasa algo con esta fotografía y es que no es suficiente. ¿Por qué? Porque vemos solo secciones de nuestro producto. Y el cliente necesita saber otras cualidades de, la, de, de nuestro producto. Y a continuación voy a mostrar el, el otro ejemplo de fotografía de producto. Entonces, para que tengan muy en cuenta, para, para un poco hacer énfasis y recordar, tenemos dos fotografías de producto. Fotografía en contexto, que es para digamos, enamorar a nuestros, a nuestros clientes potenciales, para atraerlos, para visualmente hacer que abran nuestro catálogo, que entren en a nuestro sitio web. Por ejemplo, esto puede ser una, una buena portada de, de, de nuestro Facebook o de, nuestra, o de nuestra página web. Una fotografía que no sea fría, que no sea de estudio, sino que tenga mucho carácter. Y el segundo ejemplo es la fotografía del producto terminado, que esta, esta fotografía ya pretende es dar dimensiones. Entonces, en esta, en esta fotografía lo que vamos a dar es escala o dimensiones de nuestro producto. Es un producto grande, es un producto pequeño, es un producto largo, es un producto ancho, es un producto plano, es un producto con volumen, es un producto con textura, es un producto, eh, digamos, simple. ¿Cuál es la materia prima de nuestro producto? ¿Cuál es el uso? ¿Sí? No es lo mismo un producto que está eh, diseñado para hacer mobiliario, para hacer decoración, para hacer un producto de complemento de moda, entonces, cada uno tiene una cosa específica. Sin embargo, la, hay recomendaciones eh, eh, específicas que les quiero dar para estos productos, independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, si quieren, empezamos por el primer caso, que es eh, la cerámica de, de, de Rakina. Es, eh, digamos, eh, tenemos un reto acá fotográfico y es que eh, es un material que... Eh, Terminado, ya cuando está digamos, en proceso terminado, tiene unas características especiales en, en cuanto al brillo. No sé si ustedes se han dado cuenta, los que son de Ráquila, los que son de la chamba, que cuando le tomamos una foto a, nuestra, a nuestro producto con un flash, en la mitad de una bandeja hermosa o de un centro de mesa espectacular, se ve una mancha blanca, una mancha horrible blanca que pertenece a la luz del flash. ¿Por qué es esto? Porque estos materiales lo que hacen es que, eh, digamos, que tienen una, una capacidad para reflejar más la luz, no absorben más la luz. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, de un tejido, el tejido tiene una capacidad de absorción de la luz mucho mayor, estos materiales brillantes tienen una capacidad de, eh, de re refracción de la luz y eso hace que se generen esos brillos. Entonces, para, estos casos, para ese caso puntual de la cerámica ya sea vajilla, ya sea cualquier tipo de, de elementos, lo más importante tener en cuenta, nunca, nunca utilizar el flash. Y si se va a utilizar el flash, que ya digamos las condiciones son muy malas, entonces yo tengo acá algunas, algunos elementos, y ya les voy a mostrar cuál es el primero, que nos sirve de muchas, de muchas formas. El papel en mantequilla es... Un muy buen ejemplo de, lo que, de, de algo que nos puede funcionar. El papel mantequilla que ustedes pueden ver, lo pueden comprar por pliegos, lo pueden comprar eh, por cuartos, por hojas carta. Y lo que vamos a hacer en el caso de, de, de la fotografía con flash, es si nosotros tenemos el flash ubicado en esta parte de la cámara, lo pueden ver acá en mi cámara, entonces este es mi flash, lo que yo hago es que tomo un pedazo de este, de este, de este papel y yo le hago una especie de, de cajita, de caja con este papel. Ah, digamos lo, lo ideal no es que esté pegado directamente a la cámara porque eso va a hacer que la luz no salga como debe ser. Si nosotros le hacemos eso o le ponemos acá un pequeño, un, el pequeño pedazo de papel, voy a hacer el intento con esto que yo tengo acá. Entonces, si yo llego y hago esto, no pegarlo, sino lo dejo así. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a lograr que esa luz del flash no sea una luz directa, sino que sea una luz mucho más difuminada y que no se vean esos brillos. Entonces yo los invito a que experimenten mucho con este papel que eh, ahorita les voy a mostrar para qué más nos sirve. Continuemos con nuestros ejemplos. Acá tenemos un, eh, un que, que digamos que en, en términos fotográficos es uno de los elementos más amables para la fotografía. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque es una textura que es muy rica, que nos da muchos contrastes, hay contraste de color, pero también hay contraste de volúmenes, porque viene, digamos, la fibra, hay, hay un volumen muy interesante. En esta fotografía, si, si ven que es muy importante que se logra, no es un producto plano, eso es muy importante. Cuando nosotros utilizamos el flash, el flash usualmente lo que hace es aplanar los productos. Entonces es un producto... Como, como este canasto de Warrig que yo tengo. Si lo tomo con, le tomo la fotografía con un golpe de flash directo, lo que voy a hacer es que se vea como una hoja de papel y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que se entienda cuál es el contorno del producto, cuáles son los bordes, cuál es el volumen, cómo se puede ver en, un centro, en una mesa, cómo se puede ver eh, al lado de una vajilla. Entonces, esas son eh, características que es muy importante que tengamos en cuenta muy, muy, muy importante, es que ya, ya tuvimos la, la foto de, de, de producto en contexto, y si se daban cuenta, en algunos, en algunos pedazos, el producto salía de la, de la foto, entonces tenía una textura y el resto del producto no se veía. Acá no, acá tiene que verse absolutamente todo el producto, no se puede salir, no puede, no puede tener, eh, digamos, como un, eh, un encuadre, que deje de ver solo una parte y la otra parte no, porque aquí lo que buscamos en esta categoría de fotografía de producto terminado es descripción. Descripción es muy importante. Estos dos ejemplos también me llevan a, a mostrarles otros dos eh, eh, unos como elementos que nos van a ayudar mucho, mucho en fotografía, que son muy económicos y que realmente nos van a, a, a hacer eh, cambios. Yo aquí tengo una cartulina blanca que nos va a servir el sin ¿El sin fin qué quiere decir? El, el sin fin. Nosotros vamos a generar una superficie que no tenga un doblez. Que no tenga un doblez, digamos, como cuando yo utilizo la pared, yo genero un doblez. Acá no. Entonces, lo que yo traje acá para mostrarles rápidamente es una superficie de una mesa. Entonces, yo tengo la mesa mi mesa normal, tengo mi cartulina y tengo las cintas. Lo que voy a hacer es simplemente pegar las cintas en la parte de abajo. Miren, digamos que realmente no genera mucho tiempo, es rápido, es fácil de hacer. Y la cartulina, apenas se nos ensucie, pues podemos comprar otra. Es más fácil comprar otra cartulina que tener que editar nuestras imágenes después en los programas de edición. Entonces, esta cartulina que tenemos acá ya no va a funcionar de sin fin. Hay dos tipos de sin fin que podemos utilizar y que yo les recomiendo. El sin fin blanco y el sin fin negro. ¿Esto por qué? Porque el blanco y el negro? Ustedes se preguntarán, bueno, es que es un color a veces tan aburrido, a veces tan frío, a veces como sin mucha gracia. Y aquí va eh, un comentario muy importante que les, que, que les quiero hacer y es lo que les dije al principio de, de la charla. Y es que el show y el, el show de, de nuestra fotografía no debe ser ni el fondo de esta fotografía del producto terminado. El show no se lo debe yo llevar ni el fondo, ni la textura del fondo, ni la luz incidente, sino se la tiene que llevar su producto. Entonces, como pueden ver en la presentación, todos los ejemplos son con fotografía, eh, con, con, eh, con fondos, tanto blanco como negro, o pueden utilizar una variación que también puede ser el gris. Voy a pegar un poco más el, el sinfín para que ustedes vean lo, lo fácil y lo bien que no funciona. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es mostrarles algunos ejemplos de productos y cómo podemos manejar un poco la luz más a nuestro favor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, es eh, reconocer el lugar donde estamos. En este momento yo me encuentro en un lugar donde hay un eh, cielo raso, aquí arriba mío, y la luz es cenital. Entonces, la luz que yo estoy recibiendo es cenital. Digamos que estamos casi al tope, porque ya van a ser las 11, y estamos a casi al tope de la luz que me sirve en el día. Como pueden ver, si ven que la luz ya está muy contrastada, ya no está como la quisiéramos está, eh, digamos, muy fuerte, eso nos va a generar sombras y a continuación las van a ver. Entonces, traje algunos, eh, algunos productos para pues, mostrarles la incidencia de esta luz. Si ustedes ven acá, no sé si pueda enfocar un poco más eh, en, en la parte de abajo de mi, de mi producto, entonces acá se están generando estas sombras por la luz que viene desde arriba. Entonces no sé si lo ven aquí hay, se está generando la sombra sobre el blanco sin embargo hay cosas que yo puedo hacer para mejorar esto entonces lo que yo puedo hacer es utilizar el papel eh, mantequilla como eh, diseminador de la luz entonces hay diferentes formas de hacerlo lo puedo hacer de la siguiente forma tratando de que la luz de, de, de arriba no incida tanto sobre mi, mi producto tratando de que no genere sombra o la otra forma que es más interesante aún, es tratando de generar un contrarreflejo de la luz que yo logro ubicando el papel en la dirección contraria de la luz entonces como en este caso la luz que yo tengo viene desde arriba, viene cenital lo que yo voy a hacer es tratar de ubicar esto en la parte de abajo para generar los brillos y que no se oscurezca la parte de abajo Entonces, en este producto puede que no se vea tanto pero ahorita cuando vayamos, cuando les muestre un poquito eh, algo de la chamba vamos a ver este ejemplo Es importante que ustedes entiendan que no solo es la buena fotografía del producto sino también un, un término digamos que, que se conoce eh, como styling o digamos una, una tradición una traducción puede ser como estilo, de estilo en la fotografía, composición en la fotografía, entonces yo aquí tengo un ejemplo que, es, que me parece muy interesante y es un cojín de fonquetá, es un cojín que tiene mucha, mucha eh, eh, potencial para ser fotografiado, es un eh, producto que tiene volumen, que tiene textura, pero yo, yo tengo aquí algo, algo un problema y es que está plano. ¿cierto? Si yo lo dejo acá, si yo lo dejo acá y esto es mi sin fin, pues realmente nuestro nuestro cliente potencial no va a saber qué, de qué estoy hablando. Estoy hablando de un tapiz, estoy hablando de un individual, estoy hablando de un cojín. No, no se sabe cuál, cuál es mi producto. Para eso tengo simplemente un relleno que puede en este caso un lo, lo utilizo como relleno y le doy volumen a mi producto esto es algo muy sencillo realmente pero es un tema de sentido común si estamos vendiendo cojines así no vendamos los rellenos no importa pero que se vea como cojín ubicamos muy bien que en todas las esquinas quede bien y esto ya nos dice otra cosa, esto ya nos habla sobre un poquito, ya nos habla un poco más sobre el, el contenido, sobre la, la funcionalidad, sobre las dimensiones, ¿sí? Entonces es, es muy importante que tengamos en cuenta esto y son cosas muy, muy fáciles de hacer y que tenemos todos a la mano. Entonces... Escuché que algunos se conectan desde la chamba, entonces reconocerán, digamos, esta pieza. Esta pieza es una, una pieza de intervención, un prototipo que, que tenemos acá. Pero entonces les quería mostrar el tema de los brillos. Entonces, digamos que eh, para este tipo de proyectos, lo que yo recomiendo es que lo tengamos eh, con, una, con una luz cenital. Si tenemos una ventana, digamos que yo estoy aquí y aquí tenemos la ventana, la luz le va a dar por este lado entonces lo ideal es que le dé así para la descripción de todo el, el producto entonces digamos que aquí yo tengo la luz y donde ubicaría eh, mi, mi, per, mi pergamino si la luz me está entrando por acá yo ubico mi pergamino hacia el otro lado entonces, no sé si lo pueden ver si me acerco y me alejo se empieza a iluminar un poco más acá, ¿cierto? aquí está sin iluminar. Aquí lo empiezo a iluminar. Es un simple pergamino que podemos utilizar, podemos ponerlo, colgarlo, preguntarle a un ayudante, pero este simple pergamino ya me va a ayudar a qué? A que se ilumine el producto por acá y que se ilumine el producto por acá. ¿Para qué? Para ser lo más descriptivos posibles. Si nosotros tenemos una muy buena iluminación acá, pero acá tenemos un detalle que queremos destacar. y si no está bien iluminado, pues hemos perdido realmente el, la capacidad para que el producto se vea en su totalidad. Entonces, elementos como estos nos pueden servir. A, a los que no tengan acceso a pergamino, pueden funcionar muy bien las hojas blancas de papel, pueden funcionar eh, también eh, muy bien el licopor. El licopor funciona muy bien para ayudar a difuminar la luz. Acuérdense que desde el principio les comentaba, esto es dibujo con luz, entonces la luz es más importante ni siquiera la cámara ni siquiera el fin, lo más importante es, es la luz estos son formatos que nosotros tenemos acá, eh, digamos eh, cuadrados y otro, otro error que a veces hemos visto es el encuadre el encuadre que, que nosotros como fotógrafos realizamos, entonces yo, en este momento, voy a, voy a hacer, digamos, como un poco la labor del fotógrafo. Tengo que entrar a analizar el producto. Entonces, yo tengo que en la parte frontal, digamos que yo, esto, esto es la cámara mía, en la parte frontal yo tengo información. Pero si yo dejo esto así, posiblemente los detalles de, de esto, que se hizo un trabajo muy bonito, con camallas, una fusión, se, se pierde, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo buscar es con otros ángulos. Pero, ¿qué pasa? Que aquí yo tengo un producto realmente que no me está hablando tampoco mucho. ¿Qué es esto? Es muy difícil saberlo. Entonces, acá yo voy a optar por girar mi producto y hacer lo que en fotografía se eh, conoce como un picado, que es una, una, una fotografía de arriba hacia abajo. Si yo hago un picado, como lo ven acá, ya estoy describiendo mucho mejor mi producto. Estoy dando una idea mucho mayor de lo que se trata mi producto. Entonces, el, el encuadre es muy importante. No, no, hay, no hay un solo encuadre que sea el correcto. Eso, eso es verdad. Digamos, hay, eh, hay diferentes encuadres. Pero la invitación es para que no se, no se eh, agoten con una sola solución. Pruebenlo. Suban la cámara, bajen la cámara. ¿Qué, eh, qué lenguajes les puede dar eh, cada opción que ustedes manejen? Vamos con otro ejemplo que es más o menos similar. yo tengo un centro de mesa entonces lo ideal siempre para que nos ahorre el tema de la edición es eh, utilizar lo que más podamos de nuestro sinfín en este caso lo que podemos hacer es girar un poco la pieza para que abarque todo el sinfín y eh, no tengamos que editar tanto la imagen ¿cierto? entonces aquí lo, lo importante a tener en cuenta es que si yo voy a tomar la fotografía no, también lo haga de arriba hacia abajo esto con la idea de mostrar la textura, de mostrar todo el lenguaje que hay dentro de la fotografía y que, y que yo como artesano trabajé tanto para lograrlo entonces es muy importante que nosotros rec reconozcamos cuáles eh, son las, los elementos primordiales de nuestro producto para así mismo hacerlos evidentes en la fotografía tengo esto, es una pieza también de intervención y aquí ya hay, digamos, otro lenguaje entonces, aquí es donde yo también los invito a que seamos creativos y empezamos a abarcar los productos de diferente forma de una manera frontal aquí realmente no lo puedo hacer, pero ¿qué pasa? si yo como fotógrafo tomo la fotografía también así, entonces ubico mi trípode ubico la base y tomo mi fotografía así, son otros lenguajes, son otras formas de hablar, entonces lo, lo que yo los, eh, les invito es también a que no se queden con una sola opción, sino que dentro de ya, ya, ya cuando tienen su sinfín, ya tengo mi, mi estudio armado, esta es la mesa, no sé, del computador o esta es la mesa de la máquina de cosas, lo que sea, y yo ya tengo mi estudio, pues ya que lo tengo armado vieron que me demoré muy poco en armarlo ya es hora de explorar es hora de explorar más el producto entonces, eh, también les voy a mostrar unos ejemplos de contraste y otras recomendaciones eh, especiales, pero digamos que, que como ustedes se dan cuenta, esto es muy fácil de hacer, es muy, muy sencillo y realmente en la fotografía de producto para catálogos, para ferias, cuando ustedes quieren realmente mostrar la calidad y la cualidad del producto, esto es algo muy sencillo de hacer. Y, y, y digamos que en términos generales les aporta mucho a su trabajo como artesanos y como comercializadores también. Listo. Aquí en estos en estos ejemplos eh, yo les traje algo que, que, digamos, también es muy importante y, y es, eh, es eh, si su producto es oscuro, si su producto es, eh, es eh, de un tono oscuro, lo ideal es que ustedes trabajen en un fondo claro. Sin embargo, esto es, esto es digamos, como una recomendación, pero eh, si nos quedamos, volvemos a la pantalla. Pero Esto es solo una recomendación, la segunda fotografía horizontal, la de abajo, es un, es un muy buen ejemplo de que a veces eso no es tan, tan cierto, es una fotografía de un toro negro sobre un fondo negro, pero realmente ahí es donde se maneja un lenguaje de lo que yo les hablaba un poco anteriormente, entonces es un poco más poético, se funde un poco la, la forma del toro con la forma del fondo, entonces genera ciertas sensaciones y ciertas cosas que también nos interesan. Pero si queremos ser descriptivos, pues ya el ejemplo sería como la fotografía número uno de, de las verticales, que es un producto eh, que es de un cierto color contrastante con el color negro y puedo entender los límites de mi producto, las sombras de, de mi producto, pero si ustedes se dan cuenta, son, pro, son pro, todas fotografías que no tienen mayor sombra si ven en la parte de abajo no tienen una mayor sombra no tienen grandes contrastes de luz es lo mismo la iluminación que tengo en el lado izquierdo que en el lado derecho la iluminación que tengo arriba que tengo abajo es importante que nosotros también sepamos vender nuestro producto entonces ahorita como yo les eh, explicaba eh, si tenemos eh, un cojín que lo rellenemos si tenemos un collar pues utilicemos un cuello para mostrarlo. Entonces, eh, les quiero mostrar el, el primer ejemplo horizontal, habla un poquito de eso. Tenemos un, un pectoral, un pectoral que es, eh, está muy bien logrado, muy bien, muy bien diseñado, tiene un gran contraste de color, pero ¿qué pasaría si yo cojo ese pectoral y lo tiro en una superficie plana? Realmente se pierde mucho, se pierde... Eh, y lo que nosotros vamos a generar con estas fotografías es que nuestro po po posible comp comprador, nuestro cliente potencial, se lo imagine puesto. Aquí, si yo soy la compradora, yo me estoy imaginando ya este pectoral puesto, con qué me sirve, cómo me cae en el cuello. Entonces es importante que sepamos que cada producto tiene una forma particular de ser mostrado al igual que un centro de mesa, al igual que un cojín, al igual que una hamaca. Entonces, yo los invito a que dentro de nuestras propias capacidades podamos eh, ser, ser realmente, realmente no sé, eh, creativos y lograr eh, cosas interesantes. Viene un ejemplo de una exhibición que me pareció muy interesante de, de una artesana que vi en joyería hace un par de, de, de años en artesanías y es que ella utilizó las tablas, de cort, las tablas de corte las tablas estas de corte de corte para cortar cebolla, tomate ella las utilizó al revés y en la parte de arriba venían los collares y estaban colgados, entonces se veía realmente muy interesante y era una solución muy económica muy práctica, entonces yo los invito a que Busquen soluciones que no sean las, las comunes. Si no, si no tienen acceso a un cuello especial para fotografía, pues entonces busquen una manera de hacerlo en icopor, una manera de hacerlo en otros materiales, eh, tal vez eh, eh, forrado, si lo quieren digamos si lo van a utilizar en icopor, para que no se vea la textura del icopor, lo, eh, lo pueden forrar o lo pueden pintar o lo pueden hacer un... un un acabado en caseína, luego pintarlo y realmente generan unos, unos eh, cambios muy sustanciales en su, en su trabajo una recomendación importante, eh, esto es una esto es un, un ejemplo digamos como más a, a grandes rasgos de, de lo que puede ser lo que acabamos de hacer aquí al lado que era el sinfín, el estudio de, de, de fotografía, entonces ¿qué necesitamos importante? Nuestra cámara que ya tenemos, ya sabemos que puede ser una cámara como esta, una cámara profesional, profesional eso no interesa. Tenemos un trípode que puede ser grande o puede ser pequeño. Tenemos una base estable y tenemos un fondo, un sinfín. Entonces, el sinfín y el fondo puede ser tan grande como nosotros queramos. Eh, nosotros últimamente hemos visto, por ejemplo, que la fórmica que se utiliza a veces para algunos eh, acabados en exhibición puede funcionar muy bien de sinfín, por la textura que da, porque es fácil de, de, de, de pegar y genera un contorno liso, un contorno plano. Es importante que el sinfín, como pueden ver en los ejemplos que, que les traje, tenga una inclinación y que no se, note, no se note una línea. Si nosotros digamos el sinfín muy pegado a la pared y a la mesa, vamos a generar una línea que nos va a partir nuestro producto en dos. Entonces, es muy importante que ese sinfín genere un ángulo. Como pueden ver en nuestros ejemplos, hay un ángulo y realmente es muy fácil de hacer. Por ejemplo, el, el, el sinfín grande que tenemos en el centro, ese sinfín es, es muy fácil de lograr simplemente colgando y consiguiendo, digamos, como una base... Eh, bases para cortinas, un palo de escoba, nos pueden servir muchas cosas, realmente tenemos muchas cosas a la mano. Es recomendable las telas, pero hasta cierto, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque las telas que no son especializadas para fotografía nos pueden generar muchas arrugas. Entonces, en ese, en ese sentido, hay otros materiales que yo digamos recomiendo el caso de la cartulina me parece interesante porque si la cartulina se ensucia o se arruga o le pasa algo, es muy fácil de reemplazarla. Si nosotros hemos hecho una inversión en una tela de algún tamaño considerable y, digamos, se nos arruga, pues ya hay que entrar, digamos, como a plancharla antes, a lavarla. Pero yo les invito a que dentro de sus capacidades también puedan ver qué, eh, qué otros materiales les puede servir. Como les dije anteriormente, es muy importante que en esta fotografía, por eso me, me detuve tanto tiempo en esta fotografía de producto, nos preocupemos por describir nuestro producto tal cual es, con todos sus volúmenes, con todas sus formas, con todo su contorno, ¿sí? que se noten los límites de este producto, es un producto que es alargado, es un producto cuadra, cuadrado, porque todo eso nos va a ayudar a comercializar mucho mejor eh, nuestra, nuestra actividad. Eso digamos que es, eh, es todo lo que le, les quería hablar eh, por el día de hoy. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, queremos pues, que nos des ya los, la última, el último comentario para despedirnos de todos nuestros asistentes. Eh, bueno, lo primero es eh, pues agradecerles por su presencia hoy, por eh, los, mu los muy buenos comentarios, por eh, eh, las muy buenas preguntas que nos ayudan a esclarecer eh, el tema un poco más. No es un tema, no, no, hay, no hay que entrarse a, frustra a estar eh, frustrado, si mañana salen y hacen un estudio fotográfico y no les sale como esperaban, pues lo ideal es que no, no se frustren. Esto es un proceso, la fotografía es muy interesante porque... Eh, es de práctica, es de mucha, de, de intentar, de tener paciencia, de disfrutar también lo que, lo que uno está haciendo. Y lo, lo, el segundo comentario, pues, que me parece muy importante, es que ustedes ya tienen lo más importante, lo más, eh, digamos, relevante, que es el producto. Ya tienen una muy buena locación, ya tienen una historia que contar. Lo único es disponer de los elementos, organizarlos y generar una imagen que cause impacto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hoy nos estuvieron acompañando en esta nueva charla virtual. Tenemos varios anuncios. El primero eh, de este tema, vamos a realizar otra charla para poder ahondar un poco más y para poder también, obviamente, eh, seguir dándoles tips y consejos para que cada día puedan realizar mejores tomas de fotografías de todos sus productos. El segundo es que recuerden que dentro de nuestra estrategia de artesano digital nos vamos a ver el próximo 27 de septiembre para lo que será la octava charla virtual artesano digital, pero prepárense porque el próximo 22 tenemos una charla especial de la que pronto les vamos a dar más información, así que los invitamos a que estén conectados en nuestras redes sociales. Recuerden Facebook, Artesanías de Colombia, página oficial, Instagram, arroba Artesanías de Colombia, Twitter, arroba Artesanías de Col, y Pinterest, Artesanías de Colombia. Eh, vimos también muchas preguntas en las cuales eh, nos, nos decían, si vamos a, a, a colgar todos estos videos, recuerden, en YouTube, pueden ingresar a la lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia TV para que ustedes puedan observar todos los webinars que hemos realizado hasta el momento. Recuerden que son siete, hay uno que tiene dos partes. Entonces los invitamos a que ingresen a Artesanías de Colombia TV en YouTube y puedan revisar todos estos webinars que por supuesto los estamos haciendo con todo el corazón para que ustedes sean unos verdaderos artesanos digitales. Muchas gracias por toda su audiencia, los esperamos, chao.